Estimados estudiantes en esta ocasión vamos a revisar el tema de comunicación con el cliente, he creído conveniente que ustedes eh, presten bastante atención en este tema puesto que como he visto tengo algunos estudiantes que trabajan constantemente ya sea en un hotel o en un restaurante y este punto es bastante importante en cuanto a la relación que ustedes deberían tener con su, con su cliente existe el contacto directo eh, pues obviamente esta es la comunicación más personal y rica en matices ya que es directa con el cliente de ahí que se puede distinguir entre ahí, entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal esta, de este contacto directo pues obviamente nosotros como empleados de un hotel, como empleados de un restaurante es la primera imagen que el cliente se va a llevar del establecimiento pues nosotros somos el nexo y el punto de encuentro más fácil que tiene el cliente para con la empresa y nosotros al trabajar en una empresa pues nos debemos a ella y por lo tanto debemos eh, hacerle quedar lo mejor posible de tal manera de no perder ese cliente y hacer que ese cliente se fidelice con nuestra empresa en cuanto a la comunicación verbal es la que el interlocutor eh, se siente cómodo emite algunos mensajes sencillos eh, entendibles para la persona que lo recepta eh, la comunicación verbal involucra que la conversación no se alargue más de lo debido siempre hablar los temas precisos y concretos eh, respondiendo a las inquietudes de nuestros clientes tenemos que evitar al máximo usar términos vulgares con nuestros clientes esto da una mala imagen no solo para nosotros sino también para la gente que trabaja en nuestro establecimiento eh, no mantener el mismo tiempo otras conversaciones esto es muy importante eh, siempre que un cliente nos pida alguna historia en algún tema de nuestro trabajo o del, o del hotel o del restaurante al, que, al cual representamos es importante que nosotros le demos solución primero eh, darle prioridad de acuerdo al orden si es que tenemos si estamos en el puesto por ejemplo de recepción siempre dar prioridad a la persona que conforme van llegando mantener una conversación de acuerdo al orden de llegada y darle la solución de acuerdo al orden de llegada en cuanto a la comunicación no verbal tenemos la presencia física aquí tiene mucho que ver el aseo personal como nosotros nos vemos reflejados la imagen que nosotros damos la uniformidad tenemos que estar siempre con un uniforme limpio y en perfecto estado ya sea que el huésped se quede dos semanas nos tiene que ver el primer día de ingreso de la misma manera y cuando se va de la misma manera la expresión facial pues indica el estado emocional y nosotros tenemos que darle siempre al cliente una especie de seguridad una sonrisa natural una mirada expresiva mirar de frente y a los ojos eh, no hacer gestos desagradables y mantener una buena postura el tono de voz también debemos modularlo de tal manera que el cliente nos escuche no asemejando a un grito tampoco una voz muy tímida o muy baja en cuanto al contacto no directo pues es la comunicación que no cuenta con la presencia física del interlocutor por lo tanto no es tan expresiva como la anterior y aquí nosotros distinguimos eh, las más principales tenemos el contacto por teléfono y el contacto por escrito el contacto por teléfono pues nosotros eh, los tips más importantes es hablar con claridad no dar más información de la que el cliente nos pide escuchar sintetizando lo más importante de la conversación tomando nota de lo que nos pide qué días va a venir en el caso de que estemos en un puesto de recepción Tomar nota de qué día va a llegar, qué hora va a llegar, con cuántas personas va a llegar, si necesita un cuarto adicional, si necesita cuarto para niños, de tal manera que nosotros preveamos todas estas situaciones, de tal manera que al, al, al final nosotros al cliente lo hagamos sentir como en su casa. Pedir aclaraciones si no entendió el mensaje, presentarse al iniciar la conversación, siempre presentarnos por, por nuestros nombres, utilizando las formas de cortesía siempre en el saludo y en la despedida y dedicarse únicamente a hablar con el cliente y en cuanto al contacto por escrito eh, ahora con, con la tecnología pues es mucho más fácil eh, contactarnos vía mail vía skype eh, vamos a hacerlo y a determinar el contenido del mensaje lo más preciso que se pueda vamos a diseñar un documento antes de redactarlo, leerlo, tratar de corregir errores, faltas de ortografía y ser precisos en los términos dar un enfoque positivo a lo escrito eh, es importante no cometer faltas de, de ortografía y cuidar la forma tanto como el contenido eso es todo eh, les agradezco por su atención